No quiero verte llorar. No quiero ver. Me... Hace unos días publiqué un video en el que hablé sobre vivienda turística. En particular, estaba respondiendo una pregunta de una persona que me pareció un descarado porque le estaba tratando de hacer como el quite a la ley. Como expresé esa diferencia con esta persona que preguntó, uno de los que vieron este video, me escribió y se contactó conmigo en días siguientes y me dijo, Leonardo, vos estás siendo más emotivo que jurídico. Pues a mí me golpeó en el corazón ese comentario y pues yo digo, hombre, creo que va a ser necesario salir del paso a esa percepción y por eso estoy haciendo este video. Para que se pongan un poquito en contexto, más adelante pueden ver el video que les voy a dejar por aquí. Pero la idea de este nuevo video es contarles Cinco cosas que ustedes deben saber si van a alquilar inmuebles para vivienda turística dentro de una propiedad horizontal. Primer punto a tener en cuenta. Es cierto que existe una norma que dice que solamente se considera vivienda turística cuando el alquiler de un inmueble se hace por menos de 30 días. Clarito. Pero el avivato este, dentro de una propia horizontal, lo alquiló por 31. Y él dijo, no, con ese dígita además pues ya no estoy dentro de la norma, por lo tanto, me tienen que permitir que entren los turistas a mi apartamento. Ese fue el problema. Y eso es lo que preguntó él, la persona... Que ahorita está cuestionándome de que yo fui un poquito emotivo y no, no debía haberle dicho que es un avivato. Sí, sí es un avivato, porque le metió ese día de más y ya se salió del, ra del rango de vivienda turística. Pero con lo que no contaba es que en, la mismo en el mismo decreto donde se contempla el parámetro de tiempo, también se señala que si el inmueble está alquilado si el inmueble se va a alquilar dentro de una propiedad horizontal en el reglamento de propiedad horizontal del condominio tiene que estar escrito esa posibilidad eso es lo que no tuvo en cuenta el personaje y solamente se quedó con la parte inicial que era el tema del tiempo repito si el inmueble está dentro de una propiedad horizontal y no existe dentro del reglamento de propiedad horizontal esa posibilidad no insistas el tema ya pasa a dejar de ser de tiempo a convertirse en una reglamentación previa dentro de la propiedad horizontal. No te enojes con el administrador de propiedad horizontal. Tú solamente ve el reglamento, revisa y si no dice que es permitido, pues tú mismo sacas la conclusión, pero no te enverriones con el pobre administrador, ni con el consejo, ni con la asamblea. Pues en ese caso, pues vende ese apartamento, busca una propiedad horizontal en donde se permita el alquiler de vivienda turística y se acabó el problema. Segundo punto a tener en cuenta, las propiedades horizontales tienen un policía y quiero contarte que hay una ley en Colombia, que es la 1558 del 2012, que señala que el administrador de propiedad horizontal está obligado a denunciarte si te ve alquilando el inmueble para vivienda turística, independiente que sean 30 o 31 días. Tercer punto, si tú eres no un propietario sino un inquilino dentro de una propiedad horizontal y te da también por alquilar una piecita para un turista, estás incumpliendo el contrato de arrendamiento porque el contrato de arrendamiento tiene prohibido el subarriendo del inmueble cuando es vivienda urbana. Pero digamos que sí que el apartamento te permitieron que lo subarrendaras. Digamos que tenemos un arrendador que te facilitó las cosas. Adicionalmente, estás olvidando que por no estar contenida esa posibilidad dentro del reglamento de propiedad horizontal, también estás incumpliendo. Por lo tanto, es peligrosísimo para el arrendatario y para el administrador que no denuncie. Cuarto punto. Las viviendas turísticas no se entienden como un lugar para vivir, sino para hospedar. Y por lo tanto, la persona que esté ejerciendo este tipo de actividades, sea el propietario o el tenedor a título de inquilino, pues tiene que registrarse en el registro nacional de turismo, algo así creo que llama, no, así se llama. Y quinto, el mejor de los escenarios es, si tú eres un propietario de un inmueble dentro de una propiedad horizontal, pues vende ese inmueble y compra una casa en donde puedes alquilarlo 31 días y no vas a tener problemas. Ahora quiero que reflexionemos lo siguiente. Sí, es cierto, en muchas propiedades horizontales el administrador de pronto no, no le importa, o, no, pues ni sabe, ¿quién sabe? Lo importante es que el administrador de propiedad horizontal que permita esto sin que dentro del reglamento esté contenida la posibilidad, se está arriesgando a una sanción. El que esto suceda no significa que sea permitido, esto es lo que ha calado en el tiempo y en ciudades como Santa Marta, que es el lugar desde donde nos escribió la persona que me dice «Leonardo, vos estás siendo muy emotivo con ese señor y no jurídico», pues yo creo que allá en Santa Marta pues, será pan de cada día porque es uno de los sitios turísticos más bellos que tiene nuestro país y pues eso para, será como de la cotidianidad pero si alguno de los copropietarios de la propiedad horizontal se llega a enojar o llega a darse cuenta de esto pues puede desencadenar una serie de dificultades como ya les digo, pueden sancionar al administrador de la propiedad horizontal y a todas las personas que en ese edificio, en ese condominio pues lo alquilen para Airbnb o alguna de estas aplicaciones de vivienda turística Adicionalmente, nuestro amigo que se identificó con, con el personaje este que, que quería salirse de la norma solamente alquilándolo un día más, pues nos dice que un administrador de una propiedad horizontal o un condominio o una asamblea no puede impedir el uso y el goce del inmueble. Y que esto lo ha manifestado en otras oportunidades un colega que trabaja con el tema de propiedad horizontal. La verdad es que no sé qué piensa el, el abogado que me están refiriendo aquí en esta carta yo lo único que sé es lo que o les estoy transmitiendo lo que encuentro en la norma y dice que el propietario pues sí puede denunciar justificando justificándose en que no le pueden prohibir el alquiler del inmueble dentro de esa propiedad horizontal bueno lo cierto es que no, no puede ese propietario con todo el el cariño que le pueda yo tener o ganas de quererle ayudar no puede alquilar en propiedad horizontal mientras el reglamento no contenga la posibilidad de hacerlo. Y esa es la razón jurídica por la cual considero que es un bellaco porque solo se limitó le a leer un articulito de los que le convenían pero olvidó leer los que quedan más abajo. Eso sí es ser un avivato. Ahora, me dices de que yo soy muy más emotivo, pero por Dios santo, yo soy un ser humano. ¿Cómo más vas a pedir que no sea emotivo o que de pronto no sienta cosas? O sea... Yo soy abogado, pero tampoco soy un santo y aparte de todo no está mal, pues que acaso tú no expresas a veces descontentos. De todas formas fuiste muy respetuoso con la forma en que abordaste tu, una extensa carta y pues yo creo que es válido hacer estas, este tipo de aclaraciones. El tema no es emotivo, el tema es netamente jurídico, la neta.